Hablamos con Paqui Jiménez de este sector que es Sue, Ellos apuestan por la hostelería. Un año más están aquí en este salón de HIT. Son muchos años y, bueno, muchos clientes que, que ya eh, tienen esa referencia de la calidad del servicio. Y nosotros también, que coste, que son muchos años que me llevamos entrevistando a Paqui. Bueno, sois una empresa que trabaja ahí de la familia. Y estáis dando calidad, servicio. Cuéntame un poquito este año, a H&T, qué personas son las que se están interesando. Acabamos de empezar el primer día, pero ya hemos visto que no habéis parado. Patti. Bueno, ante todo gracias por volver a visitarnos, eh, nada, os comento un poquito, este año estamos otra vez de nuevo en la Feria de H&T, como todos los años, exponiendo nuevos productos, eh, nuevas novedades que estamos trayendo, que están teniendo bastante éxito lo que llevamos de feria, que como bien has dicho ha empezado hace poquito y hoy es el primer día, y lo, lo que es las novedades pues los tenemos aquí expuestas, que la podéis ver ahora, ...y está teniendo bastante aceptación en los clientes... ...los clientes están muy convencidos de que quieren renovar por, eh, mobiliario... ...y poner otro tipo de... ...lo que estamos trayendo ahora... Eh, de, ...sigue siendo material de resina con fría de vidrio inyectado o polipropileno... ...porque vemos que tiene muy buena aceptación... ...y aparte muy buena calidad para la, lo que es la hostelería... ...como siempre digo, porque ese material es irrompible... ...y tiene muy buena aceptación lo que es al sol, a la intemperie... ...y la verdad que bastante bien". Y nada, y pues en principio bien, aquí estamos, una empresa familiar como bien has dicho, estamos mi hermano, mi compañera y yo, atendiendo a los clientes y haciendo posible el día de hoy, a ver Mira, qué tal va. Yo quiero decir que las personas que nos conozcan tanto como los que os conocen, que vayan a visitaros a Coín porque tenéis ahí, bueno, impresionante, la nave que tenéis, la tienda que tenéis allí, donde se puede mostrar muchas más cosas de las que tenéis aquí, porque esto es una muestra de todo lo que tenéis ahí. Sí, sí, aquí no podemos traerlo todo, evidentemente, porque si no, entonces tendríamos que coger todo el pabellón entero para nosotros solos, pero eh, sí, allí tenemos, una tenemos dos exposiciones de 1.500 metros cuadrados, ...que tenemos todo tipo de silla, mesa... y podemos ver por ejemplo más colores de mesa... ...es que aquí hemos traído una pequeña parte... ...y tenemos una exposición bastante grande... ...nuestro almacén es que como bien sabéis... ...lo viste hace un año que viniste a vernos... ...tenemos el estocaje allí de casi el 99% de todos los productos... Y, y sí, tenemos todos los colores allí. Aquí hemos tenido, por ejemplo, de, una, de un modelo hemos traído un color y de una mesa hemos traído un color, pero tenemos una gama amplia de colores que se puede elegir tanto de la, las patas de aluminio como los tableros compactos. Y allí lo tenemos todo para que pueda ver el cliente físicamente. Es una empresa increíble, yo me acordaba la historia de tu padre, que fue tan bonita, ¿no? Y siempre se me queda, ¿no? Y soy de verdad de estas personas que dice, no, no lo tengo aquí, pero yo voy y os lo busco y os lo traigo si hace falta, vamos. Que... Sí, sí, nosotros es que la verdad que nosotros damos opción a los clientes y aparte, por ejemplo, si hay algo de lo que no tengamos, el cliente me dice, pues para aquí quiero este modelo, nosotros lo importamos todo del extranjero, de Asia y de parte de Europa, ...y nosotros damos siempre muchas opciones a todos los clientes... ...para que pueda elegir lo que quiera, si hay aquí algo que no le guste... ...o allí, por ejemplo, nuestro, nuestro, nuestro, ay, perdón, en nuestra exposición. Pero me encantan los parasoles, ¿cómo lo llamáis? Sombrilla, parasoles... parasoles ...he visto ahí uno parasoles. que es precioso, el parasol que es una maravilla... ...además muy fácil, ¿no?, de recoger, de poner, de orientar... ...porque claro, estos parasoles que están fijos, que no se pueden orientar... ...pero ese que tiene un movimiento... ...pues la ventaja que tiene este parasol... ...que se puede girar a 360 grados... ...tiene repuesto absolutamente todas las piezas... ...el recambio de la lona y es muy duradero... ...nosotros tenemos la exclusiva de esta marca... ...aquí en España y Portugal... ...y lo vendemos muy bien por eso mismo... ...porque es un parasol de calidad, duradero... ...y que como bien ves, es bastante grande... ...y pues los clientes hoy en día buscan parasoles grandes, amplios... ...y como es colgante, como lo estás viendo pues la ventaja que tiene es que se puede poner debajo de un parasol una mesa, un conjuntito, que, bien, que sirve también para la hostelería o incluso para el hogar. Súper cómodo. Bueno, fíjate que hablábamos durante la pandemia, que hemos tenido entrevistas, que yo estaba recordando, digo, pero sé es que estábamos con las mascarillas haciendo la entrevista, que veníamos justo de la pandemia y teníamos mucho miedo a lo que es la higiene. ¿Sabes? Tú me decías, Elena, esto se limpia fenomenal, no se estropea, eso es importante, ¿no? Hablar de la sostenibilidad ¿no? Sí, sí, gracias a Dios hemos salido de esta, aunque todavía estamos un poquillo no al 100%, pero vaya, lo más importante ya es que vamos saliendo y la verdad es que la facilidad que tiene todos nuestros productos es que se puede limpiar con cualquier producto, no es recomendable limpiarlo todos los días, pero sí que se puede limpiar con lejía o con cualquier tipo de producto desinfectante, que ni se come el color ni se rompe y... Y son, cómodos. Y son cómodos y es calidad y son cómodos. bueno de aquí fíjate que estamos sentados sentado tan a gusto vamos a recordar eh, vuestra página web para que las personas que quieran visitar una vez que termine la, la feria esta muestra pues puedan hacerlo directamente con vosotros y darse un paseo por Coim, que Coim es precioso tiene hasta mercado ecológico, yo soy que apuesto por Coim me encanta, bueno que me vi a vivir allí que te digo. bueno deciros que estaremos aquí hasta el miércoles ...del lunes, martes y miércoles, todos los días... ...y nada, en nuestra página web es www.jardinsur2000.com... ...también estamos en las redes sociales, Instagram... ...que es arroba jardinsur2000... ...para quien quiera vernos por las redes sociales... ...también estamos muy activos". Yo creo que es la época de ya ir preparando las terrazas, que ya mismo tenemos aquí la primavera en puerta y con este buen tiempo nos recuerda cada día más que viene la primavera y es la época de renovar, de poner las terrazas bonitas, ahora que abren nuevos hoteles, es la época de tener todo perfecto porque lo que quiere el cliente más que nada es estar en una terraza, ya. es lo que queremos. Hombre, la ventaja que tenemos aquí en Andalucía y sobre todo en Málaga que tenemos siempre muy buen clima y las terrazas siempre están a tope de gente porque la gente queremos terracita, calorcito y nada, y nosotros aquí encantados de recibir a todos los clientes que como podéis ver pues tenemos mucho que poder ofrecer a nuestros clientes. Gracias Paqui por atendernos, por tu tiempo y estamos encantados de estar aquí en esta terracita ya acoplado, gracias. Gracias Enhorabuena. a vosotros, gracias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 ...para el tema de grupos de amigos, de despedidas... ...todo lo que se nos ocurra dentro de estos vehículos... ...lo pueden disfrutar. Bueno, pues una maravilla, nos queda probarlo, ¿eh? Sí, o sea, gracias. otro día lo probamos. Ay, gracias, y bueno, enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena. Muchas enhorabuena. gracias a vosotros, gracias. En una especie de, de línea térmica... ...donde no haya saltos grandes de temperatura... es decir Nuestras cámaras frigoríficas más grandes están alojadas o tienen puerta directamente a un cuarto frío que está siempre a 15 grados. Por lo cual, cuando yo abro la puerta para entrar y salir, no tengo un gran choque térmico. Las máquinas cuando más consumen es cuando más trabajan. Eh, en el mantenimiento de las temperaturas, los consumos, por lo menos las maquinarias actuales, son mínimos.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 que probarlo luego vendremos ya a la hora de la gasusa a, sí, sí. a probar tus panes ¿eh? sí, Bueno, hola. me alegro mucho de saludarte y que vaya bien esta feria muchas gracias muchas gracias hablamos con doña leonor la directora de sabora málaga y aquí estamos ya en esta feria una vez más creo que son 25 años no Leonor? Mucho hombre muchos años mucho año. y conociendo y vosotros apoyándonos siempre a... a los teles. ...para nosotros es muy importante que los productos se tienen que consumir... ...qué mejor vía de consumo que es que los cocineros, los restauradores... ...y los hoteles compren productos de Sabor a Málaga... ...por lo tanto este es un sitio muy importante para Sabor a Málaga. Además de ver los expositores hay muchas charlas, conferencias ¿no? Claro, este año es un poco mayor el espacio... ...porque hemos querido que el tema de la escuela de hostelería... ...participen con Sabor a Málaga... Y entonces le hemos hecho más espacio para que puedan hacer los chocookies, más cata, más talleres y más formación en los productos malagueños. ¿Podría destacar algo que le haya llamado la atención, tanto en innovación como en gastronomía? Bueno, a mí acabamos de empezar, pero sí es cierto que cada día la gente, estoy notando, que los que vienen aquí que ya conocen la marca. Es decir, que cada día el turismo que viene de fuera también conoce la marca gastronómica de Sabor a Málaga también que hay otras provincias que también tienen sabor a Badajoz, sabo a. Bueno, claro, yo lo entiendo, yo nosotros cuando empezamos no había, eh, la única marca que se conocía era Tierra de Sabor, que era de una comunidad autónoma. Y claro, importante también, es bonito ¿no? que yo no digo que no imitan, sino que se, se dan cuenta que tienen que potenciar a, al sector agroalimentario y crean esa marca. ...en sus capitales, en sus provincias... ...que también son muy importantes... ...yo me siento orgullosa de Sabor a Málaga... ...y ve también otros sabores de otras capitales por aquí. ¿A qué sabe Málaga? Sabor a Málaga es, que, es lo que yo digo... ...es que un trozo de mar, un trozo de tierra... ...es que no, yo, todo el mundo... ...pero tú algo te gustará más que otro, no... ...yo creo que Málaga es que sabe a, a tierra y a mar... También muchos chefs que han venido este año, de chefs reconocidos, también de estrella Michelin. Sí, nosotros en Málaga sabéis que tenemos más Estrella Michelin que cualquier capital de, o provincia de toda España. Y ellos siempre están comprometidos con nosotros, pues Diego Gallego, José Carlos García, Mauricio... ...todos vienen y pasan por aquí por Sabor a Málaga y tienen su puerta abierta... ...porque ellos también hacen mucha promoción de los productos de nuestra tierra... ...la parte digital, que hablamos mucho de lo digital... ...las empresas apuestas por eso... ...y también estamos viendo las franquicias... ...sí, yo digo que... En ...la Diputación de Málaga... ...como administración no puede hacer una franquicia... ...pero sí es cierto que yo le... ...creo que hay productos suficientes... Mm -hmm. ...como para poder hacer... Eh, ...vías económicas más amplias, ¿no? ...de lo que actualmente hay... ...pero bueno, hay que seguir trabajando... ...los productores... Sabes que ha pasado un, con la, el COVID, la pandemia, unos tiempos económicos bastante duros. Ahora hay que apoyarlo consumir productos de sabor a Málaga y consumirte, comerte, como yo digo, comerte Málaga por, por los cuatro costados, por el mar y la tierra. Para finalizar, todo lo que es lo tradicional, la comida tradicional, parece que se está apostando hoy cada día más por seguir lo tradicional. Claro, ahora se ha puesto de moda. Yo creo que ahora cuando tú das las charlas te das cuenta como la gente quiere remomer, eh, recordar ¿no? el, la memoria gustativa de, de tu abuela que te hacía los roscos de huevos, te hacía los potajes o los gaspachuelos, Eso ha vuelto a, a volver a ser el rey de la mesa. El gaspachuelo malagueño hacía años que se había perdido y ahora... No hay un restaurante malagueño que no tenga una versión del gazpachuelo malagueño. Es decir, la gente quiere recuperar los sabores reales de los bueno, productos está. y lo bueno que está. <risa> Muchas gracias, doña Nada, a vosotros siempre. Muchas gracias. Hablamos con Ale Rodríguez, que es el responsable aquí también de enseñar, de dar clases, de controlar todo. Y él nos va a hablar porque esta firma lleva, yo pagué, lleva muchísimo tiempo, conocemos a sus propietarias y bueno, se vin vinieron aquí en Marbella y fenomenal, ¿no? Hoy por hoy. Sí, bien, contentos, contentos con muchas visitas. A eh, la gente le está gustando mucho nuestro café y disfrutando de, de orígenes que traemos nuevos y de sistemas también diferentes y bueno disfrutando ha la atención que tenéis para lo los cafés con avellana qué más o sea que esto eh, no lo había visto antes eh, bueno están los de siempre no un espresso un cortado un con leche bueno aquí se usa mucho pues, en la nube y al final pues siempre está la versión sobre todo para que ese que busca un sabor más dulce el poder utilizar pues eh, eh, siropes o los saborizantes ...que conviene con el café... ¿eh? ...por eso pues por ejemplo avellana o vainilla combina muy bien... ¿no? ...cualquier cosa no puedes utilizar... ...pero sí, esos que hemos traído pues la verdad es que... ...a la gente le está gustando, sobre todo al público muy joven... ...que busca esos sabores muy dulces. ¿De manera también de potenciar eh, la hostelería... ...y de innovar y de hacer cosas nuevas? Sí, ofrecerle al hostelero... ...que con el café no acaba todo en esos tres básicos... ¿no? ...que decimos siempre ese café solo, cortado y con leche... ...sino que puede combinar de muchas maneras... ...para ofrecer al, a sus clientes... ...muchísimas... Eh, más, ...más productos dentro de lo que engloba al café... ...es decir, que podamos ir más allá de los tradicionales. La gente te pregunto que ¿de dónde viene el café? Nuestros cafés vienen de muchísimos sitios... ...tenemos, eh, hay que tener en cuenta que hay más de 60 países... ...que están eh, cultivando café a, habitualmente... Nosotros compramos de muchos de ellos, no de todos, pero bueno, pues eh, muchas veces nos dicen, ¿tenéis café de Colombia? Sí, tenemos tres o cuatro cafés de Colombia, tenemos tres o cuatro cafés de Brasil, tenemos de, de Kenia, Etiopía, de todo Centroamérica. E intentamos buscar eso, lo mejor de cada país. Y bueno, pues tener, tenemos de muchos sitios. Muchas gracias Ale por atendernos. Enhorabuena ah, sí, por tu trabajo. Gracias. Ah, sí, Hablemos con Paula, que es la responsable de marketing en esta empresa ubicada en Monda, se llama Mondá. Y ya son muchos años, recuerdo, la primera vez que éramos hasta la imagen de la empresa. ¿Cuántos recuerdos nos trae siempre venir aquí a este lugar? ¿Cuántos años ya? Pues sí, nosotros llevamos asistiendo anteriormente desde 2019 y bueno, por el tema del COVID habíamos parado un poco la presencia aquí, pero la verdad que teníamos muchas ganas de volver y estábamos muy contentos porque la gente la verdad que está aceptando muy bien los productos nuevos, las novedades y la verdad que hay un muy buen ambiente. Entran ganas también después de, de la pandemia que haya un evento así en Málaga. De Esos productos nuevos, que siempre hay que innovar. Pues sí, pues nosotros un poco siguiendo la gama para la hostelería hemos desarrollado piezas nuevas, piezas con mango, con frutos rojos, con aceite de oliva aquí de nuestra tierra y son, bueno, pues piezas que son para maridajes diferentes dentro de lo que son los restaurantes y de los hoteles. Son piezas pequeñitas y la verdad que, bueno, pues por lo que estamos viendo hoy aquí está gustando mucho y está siendo bastante novedoso. ...que amargo, en dulce y aquí tenéis también una repostería... ...sí, bueno nosotros somos fabricantes tanto de pan como de bollería... ...y además ahora también hemos sacado una línea nueva de tartas... ...tartas con ingredientes 100% naturales y también lo estamos presentando hoy aquí... ...así que la verdad que, que muy bien, que muy bien, que se van a ir con el estómago lleno... ...muchas gracias, enhorabuena por ...gracias, vosotros. muchas gracias a vosotros, hasta luego... ...bueno pues es un referente el adio en la Costa del Sol... ...y nos va a hablar que todos los años viene, ¿cómo lo veis este muy bien, muy bien, con mucha afluencia de público y muy bien, apoyando la astronomía de, de Málaga y su provincia, y fue muy contento, muy contento. muchas cosas este año, os doy la enhorabuena, porque había hecho para los niños, para potenciar todos esos sabores, y que lo había hecho fenomenal, enhorabuena. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, ahí estamos, trabajando día a día. Gracias, Elena, gracias. Y aquí tenemos también un amigo, ¿no?, que cada año lo premia, y algo... algo Ah, no tendrás ¿no? Oye, la alegría más grande que me voy a llevar en esta feria es haberme encontrado con ustedes dos. Que seis los dos más tíos que hay en Marbella. Tío y tío, porque hoy hay que pronunciar las dos palabras. Y, una, y un abrazo para los dos muy grandes. Venga. Claro, gracias. Venga. Empresas innovadoras, aquí en este sector de H&T, un año más, 25 años. Rafael Jiménez a la cabeza de Mercasugeta. con mi socio y mi socia y la mujer de mi socio. Estamos representando una cadena de... ...de pescado, que bueno... ...salmonetes, buquerones, bureritos ...vendemos de todo, almeja con chafina... ...y estamos ahora, somos los número uno... ...es que en Málaga tenemos que estar el número uno... ¿todos? ...hombre, la, la, la verdad es que le hacía falta esto... ...le hacía falta Háblame. bastante... ...¿cuál producto que traído? Va, nosotros, yo pienso que el producto que hemos traído es muy bueno... Y ahora después... ...hemos traído buquerones, hemos traído almeja... ...hemos traído salmonetes... ...hemos traído y ...yo pienso Melluza. que... merluza. ...y lo que vamos a traer... ...estamos... ...vamos a traer, traer para mañana más... ...pasado más... ...que la gente se quede conforme... ...se quede harta y... ...para eso que estamos que aquí... ...una empresa potente... ¿La empresa, lo que más demanda el cliente... ¿Eh? ...lo que más demanda eh, es las islas... ...los boquerones... ...todo lo que es pescado sur de, de Málaga... ...sardinas... No ...sardinas... Sardina, no, no, no, ...no nos han dejado poner una barca de espeto... ...nosotros la fuéramos puestos... Claro. ...pero no nos han dejado, pero bueno... ...para el año que viene se conseguirá. Correcto. Yo Toñi. Bueno, para mí ha sido todo un descubrimiento... ...no conocía el sector del pescado... ...pero estoy súper contenta... Y, ...y esperemos que sea por muchísimos años más, claro. Bueno, También... Eh... ¿Cómo? ¿Qué supone para ti trabajar en una empresa como esta? Hombre, esto va para arriba como la espuma, pero es porque traemos calidad, traemos pescado de las costas de Málaga, de Cádiz, de Huerva, de toda Andalucía y de España entera. Y porque somos un gran, y porque equipo? Estamos un gran equipo, trabajando día y noche, día y noche. ¿no? Le ha hecho, hecho falta Málaga que abriera una empresa que hace cinco años que está abierta para que llega esto aquí, porque no lo, no lo había. Hace cinco años que hemos abierto y hemos hecho esto nosotros aquí. Aquí tenemos la abuela. Yo soy la abuela de la empresa, la abuela de... Yo soy la abuela, la abuela de Rubén. Un equipo que es una familia, ¿no? Es una ¿Todo familia, un familia, todo un una familia, sí. No somos, se, somos, familia, pero se trabaja bien como una familia. Padres, nietos, nieta y, y, ¿Y, y, lo, y, y los equipo? empresarios que son los, empr lo los, los, empresarios. los trabajadores que son como amigos, ah. todo como una empresa. Fantástico, bueno, vamos a hacer una foto del equipo. Como hijo que soy la empresa de, de Rubén Juárez Trujillo, yo ahora mismo estoy en cargo de, de la empresa, soy trabajador. Pues ahora mismo está bien, vamos cada día más, Y yo creo que cada día cada día mejor. Sí, la verdad es que me gusta lo que hago, bastante. Es bueno, bueno, bueno, bueno, hijo mío y, y es la nueva generación que va a llevar esto para adelante. Van tirando fuerte, van tirando fuerte, estoy muy contento con ello. Bueno y tenemos también esta jornada de las payitas de los mellizos del 10 al 26 de este mes de febrero, arroz para todos los mellizos con una gran variedad, unas 14 variedades o más y luego también tenéis la carta con muchos platos de raciones, medias raciones, bueno. Bueno, increíble los precios. Podéis consultar, reservar, que luego se pone lleno. Yo la verdad es que haré mi visita ahí en los mellizos de Barbella, pero tenéis muchas opciones. Si lo miráis en la página web en internet podéis ver toda la información. Es una jornada única que la hacen todos los años y tenemos que aprovechar porque es increíble. Todos esos arroces y a un precio económico que podemos disfrutarlo todo todavía más exquisito con grandes profesionales que nos deleitan con estos platos.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 de la finca Los Romeros a nuestros restaurantes de nuevo reino Calacalúa Productos ecológicos frescos de temporada Frutas, verduras, caviar cítrico, pitaya Una gran variedad de árboles frutales para ofrecer a nuestros clientes una dieta saludable Estepona es el jardín de la Costa del Sol más de 130 calles remodeladas, embellecidas y abiertas al peatón han creado un nuevo espacio urbano más sostenible y con una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio. Ven y déjate cautivar por la ciudad del millón de flores. Es un mensaje del Ayuntamiento de Estepona. El nuevo electrochollo San Pedro ya está abierto en Avenida Ruiz Picasso, junto al nuevo Mercadona.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 Salar. Tengo que decir que esto es casi imposible hacerlo con cualquier otra hamburguesa vegana. Más como que está en el mercado. No voy a decir marca. Aquí se queda una Smart Burger perfecta para, para poder hacer una hamburguesa un poco más jugosa. Es curioso, en Estados Unidos la Smart Burgers es la, la hamburguesa de verdad. En España, cuanto más gordo, más grande se pone la hamburguesa. Sin embargo, esto es una tendencia que estamos volviendo otra vez aquí en España que Es tener la bola de carne, poder no este café, poder aplastarla y poder saborizarla con un queso o un tipo de salsa extra La hamburguesa tiene la peculiaridad de que se hace bastante rápido es deja un dorado muy parecido al de la carne y como digo, es fácil de maniobrar en plancha tened en cuenta que yo soy muy bajito y que la plancha es muy bien para un niño de estos nuevos que no para mí, estoy casi llega a la barbilla, pero bueno eh, se maniobra muy bien con ella en plancha y te da la oportunidad de poder darle un extra de queso para que se vaya haciendo ¿Sí? tened en cuenta que este queso es verano y en principio va a, a, a, a quedarse bien divertido semana, muy divertido gracias a una grasa de cobre. Yo he utilizado, no había tenido marca, pero es un queso que podéis encontrar en el cuartelero o en cualquier tipo medio para el Es un queso vegano que rinde muy bien precisamente por la presencia que saca las parejas. Aparte de la muleta de dote no acera de Vegetarian base, como he dicho antes, también tenemos una muleta de modo pollo, la que la voy a destrozar igualmente, lo voy a explotar, dote, intentamos hacer. Con la misma proteína, ¿no? la misma también soca, con la misma proteína ponéis un resultado muy parecido al del pollo. De tal manera que cuando tenemos cogiendo la baja, cuando vayáis a probarla, diréis, oh, esto es pollo. Cuando vais a un bolvertido y lo vais a los 5, yo estoy incapaz de Os invito a que vayáis que probéis y ya veréis cómo es el que tiempo, saber cuál es la bomba y normal y que ponen las guardas de la cosa. O sea, Está bastante conferidos. Porque lo que queremos. Esta marca no es satisfacer solamente al vegano y al vegetariano, sino que es satisfacer a todo el mundo y que haya una proteína baja dentro del mercado. Siempre estás en el dilema de qué años que proteína compro. Al final estamos contando siempre con pollo o carrera, o con o cordero, 25 o seis proteínas. Nos damos cuenta de que en el planeta hay bastante más proteínas que explotar. Que toda esta tendencia, esta revolución médica que ahora mismo existe. Como digo, no es solamente para satisfacer a veganos y a vegetarianos, sino para una inmensa mayoría que está aflorando. yo mismo soy flexitariano, que son los flexitarianos, es decir, yo soy gordito y el sábado y domingo no soy flexitariano. Pero el lunes y el martes, cuando me peso y por la mañana irme a trabajar, digo, me voy a tener que cuidar un poco, entonces tiro de la abertura, tiro de una ensalada, o tiro en este caso de una ensalada. ¿De acuerdo? Decido cuidarme. De hecho, en sitios como Burger King, tenemos una penetración ahora mismo de un 20% de su clientela. Muy lejos del 5% real que hay en el que todavía no nos acompañan. Por lo tanto, es una cosa que va a la alta y es raro no encontrar una, casa, una de un restaurante en un sitio de comida rápida. Bueno, vamos a hablar de una de las conserveras, bueno, con más solera Y ellos han venido aquí a mostrar a Málaga... Su producto, aquello que se llama La Churrita... ...que es, eh, tenía una anchoa y un producto buenísimo, ¿no? Sí, somos, fa trío, muy bien, somos, fabri somos fabricantes de anchoa y de bonito... ...de la conservera más antigua del País Vasco... Eh, ...estamos desde 1867... y ...nos dedicamos a la elaboración de la anchoa... ...del bonito y del boquerón... ...ahora mi compañero está preparando ahí... ...una anchoa mariposa... ...que tiene 24 meses de curación... ...la diferencia con el resto es que está... ...está madurada sobre su propia piel... ...tiene limpia la espina por dentro y fuera la dejamos con la, con la piel. ¿Y cómo se comercializa vuestro producto? Nuestro producto aquí en Málaga nos lo comercializa a través de la empresa PIKI Málaga... ...que es el distribuidor nuestro aquí en, en, en la zona vuestra de aquí de Málaga. ¿Y este salón de la este año? Pues está muy bien y con mucha afluencia y está interesante. Y... La, la verdad que se están quedando maravillados de las anchoas nuestras. No las habían probado y es una anchoa que realmente, con sus 24 meses de curación, en boca te da un sabor increíble. Y a mí me llama la atención, la primera vez que vengo a esta feria, la cantidad de gente que viene. Volveremos seguramente el año que viene. Creo que, no que habéis traído productos, habéis traído buenas viandas aquí para estos días, ¿no? Bastante, sí. La lata todavía queda más de la mitad. Buena por vuestro producto, Gracias vamos a probarla. Este producto que se provincia, la churrita, ¿no? Eh, anchoa churrita en mariposa. mariposa. Vamos a probarla. Chicote, Elena Olaya, de Boom Bella Televisión. Lo muchísimo. Encantado de saludarle. Claro. Hemos visto la exposición que ha hecho, preciosa. Me alegro un montón, Una información de verdad, de verdad muy bien. buena y que hacía falta mucho. también saber todo esto. Encantado película. de saludarle. Chico, de Venga, vale. muchas gracias. Muchas gracias. Vale. Hasta, luego. hasta luego. Venga, Fran, que nos da de verdad mucha alegría verte aquí en Hola, la tierra que yo sí. sé que tú amas, esta tierra maravillosa. Sí, encantadísimo siempre de estar con vosotros, de estar aquí. Y bueno, pues, fíjate qué maravilla de... Eh, pabellón de feria, más de 350 marcas se han reunido hoy para, bueno, pues para exhibir todo lo que es la innovación, el turismo y la hostelería. ¡Qué impresionante! ¿Qué te parece a ti? Bueno, eh, Tú te mueves Juan, mucho Juan, Juan, Juan, y ¿no? quiero ser Juan, yo te he el nombre ahora de Buena Primera, es que no nos podemos dejar de ver tanto tiempo que ya se nos olvida. Bueno, pero, pero tu cara nunca se nos olvida. Cuéntanos tu proyecto. Ni, ni a mí mismo con vosotros en vuestro corazón. Mis proyectos, bueno, pues ahora vamos a empezar a trabajar, bueno, por supuesto estaremos presentes en Arco, que es ahora a finales de febrero. Eh, allí pues eh, presentaremos diferentes eh, pintores y artistas que apostamos, que creo que van a ser la vanguardia del panorama español. ...y luego pues eh, estaremos del 13 al 15 de, de marzo en el Palacio de Santoña... ...que se celebrará los desfiles de moda eh, Atelier Couture... Eh, ...creo que es lo más parecido que hay a los desfiles franceses... ...a los desfiles parisinos y, y bueno, os invito a estar allí... ...es en un palacio maravilloso que siempre el Ayuntamiento de Madrid... Eh, ...otorga allí y habrá gente artistas y diseñadores de todas las categorías, por supuesto. Mándanos los reportajes para que los llegamos aquí. Por también. supuesto que os lo mando, yo os lo envío. Muchísimas gracias. Que vaya bien y vamos a seguir visitando HIT 2020. Todo mi cariño para Barbella y para Elena, por supuesto, y Pepe. Besitos. Hablamos con el señor Diego, que es jefe de venta y que siempre bueno, nos habla, y sobre todo en esta en este salón de HIT que ya son 25 años y vosotros lleváis, yo creo que de los principios, ¿no? Bueno, no de los principios, de, hemos vuelto después de la pandemia, estuvimos un año antes de la pandemia y ahora este es el segundo año consecutivo que, que estamos viniendo. Pero la verdad que, que muy bien. ¿Qué experiencia eh, lleváis hoy por hoy? Eh, hoy por hoy, bueno, eh, estamos más de 70 pueblos haciendo la distribución y unos 3.000, 3.500 artículos diferentes. Llevamos, desde de, de helado, carne, pescado, lácteos, aceite, eh, eh, repostería. Eh, como te digo, 3.500, por lo ¿Qué menos. Trae este año bueno, pues aceite hemos traído la carne fresca, que es carne. vamos, carne madurada, carne de retinto. Eh, después, por pues, todo lo, el catálogo de repostería nuestro que tenemos de tartas, tartas sin gluten, vegana, que es novedoso, y después por pues, precocinado, eh, hamburguesas, los lácteos también, que tenemos aquí helado también, de nuevo, y bueno. Infinidad de cosas, vamos... ...el pan, la bollería que ya tenemos... ...también hemos traído novedades... ...y por lo demás, pues... ...la verdad que soy muy conocido, ¿no?... ...yo diría que no solamente nacional... ...sino internacionalmente... ...sí, nosotros, ya te digo... ...estamos en la provincia de Málaga de Cádiz... ...pero bueno, con el tipo de, de cliente que hay... De, y, el, ...y el volumen que tiene la Costa del Sol... ...pues, la verdad que nos conocen... ...en muchos sitios ya, como distribuidores... La verdad que estamos muy bien afianzados y bueno y, es, y hay que seguir, para adelante, no, esto no, no termina, esto que, mañana volvamos, volvemos a empezar de nuevo y hay que seguir trabajando. Y cada día es una lucha, pero es lo que hay que hacer, trabajar, no queda otra. Pero se está hablando mucho de recuperar esa cocina tradicional de toda la vida, de esos sabores de toda la vida, eh, ¿realmente hacía falta otra vez nosotros, ya te digo, nosotros tenemos desde el pan y la mantequilla, desde que se sienta el, el comensal, el cliente en la mesa del restaurante, hasta el postre. Eh, platos para elaborar, comida para que elaboren los, los cocineros, los chefs, eh, eh, ya te digo, tenemos to, todos los ingredientes que le pueda hacer falta a un cocinero, lo tenemos. ...no, creo que no nos falta ningún detalle, no sé... ...habría que, habría que... ...yo diría que no, pero bueno... ...no quiero entrar en detalle de decirme... Eh, ...no me falta, pero bueno, creo que no... ...son tantas las referencias ya que estamos trabajando que... ...la verdad que... ...que nos hace falta... ...hay días que no te acuerdas de qué, qué producto... ...llevas esto, pues espérate que lo... ...sí, sí que lo tengo... La verdad que, que muy bien, gracias a Dios es lo que decimos. Estamos trabajando y, y hay que luchar y, y dar servicio y calidad, que es lo importante. Servicio y calidad. Enhorabuena, muchas gracias por atendernos. De verdad que ha sido un trabajo fenomenal y unos productos exquisitos, gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, pues la feria, la feria este, este año está particular, grandísima. Aparte del año pasado que estuvimos, fue menos, menos gente y este año está agrandando. Y aquí estamos sí, en el Copo, el, visitando el, el Copo, que es nuestro deber. El, el distribuidor oficial de Estepona. ¿Qué hay en Estepona? Paco, un ¿Tenés? cliente nuestro de toda la vida, de Paco de 20 años. Tienen de todo, más de 20 años. ¿no? Más de 20 años. Y la verdad que muy contento. En Estepona lo no queremos al Copo, como vamos. Y yo vamos que trabajo familiar. en Casa Andrés, Casa Andrés tiene especialidad en todo, la verdad, muy bien. Y gracias. Ya, vaya todo bien, Hablamos con Nicolás en esta empresa que lleva ya una gran trayectoria y que bueno hace carne, tiene un producto delicioso, lo hemos conocido y apostamos por ellos también, por eso estamos aquí. ¿no? En Encantado y bienvenido, siempre se bien bien a acercarnos aquí, vaya. Bueno, como novedad de verdad tenemos varios cortes diferentes de carnes, hemos sacado en cordero, en vaca madurada, tenemos un tibón en, en, con manteca madurado, ...30 días y bueno, diferentes cortes como siempre... ...innovando un poquitín. Es que las carnes vuestras tienen algo que no tienen otro, ¿no? Porque incluso vuestra morcilla y otros productos... Oh. Ya lo mucho. <ríe> la morcilla de Burgos es, eso es un, de Burgos, una insignia, de... es una estrella, sí. Pero bueno, dentro de lo que cabe... ...nosotros aquí en la Costa del Sol estamos... Eh, eh, ...nos hemos introducido bastante bien con la carne madurada... ...sobre todo de vaca. ¿eh? ¿Y cómo ves este salón de hostelería este Maravilloso, veo que hay un potencial muy grande y que la gente tiene mucha aceptación, tenemos mucha aceptación en ello. ¿Cómo se comercializa vuestro producto? De la del Sol y además, ¿sí? sí, bueno, nosotros tenemos la planta en Burgos, pero distribuimos a toda España, o sea, no hay ningún problema de distribución. Bueno, pues ya se falta probar ahora esta que está haciendo aquí para todo el público. Por delante, pues, estamos empezando y estamos deseosos de continuar de continuar ahora os voy a dar a probar la carne para que veáis la calidad de ella vale gracias, gracias. Venga. gracias a vosotros Sido macro al sector hotelero, todo el mundo los conoce. Van al por mayor y Víctor, que lo queremos ya también, que es como parte de la familia. Todos los años vienes y ofreciendo estos productos que vemos aquí, que es una maravilla. Bueno, como, mu mu muchísimas gracias, buenas tardes, y gracias por, por venir a hacernos la, la entrevista. La verdad, que este, eh, la feria es una feria de récord. Nosotros, que empezamos en esta andadura hace ocho años, estamos súper orgullosos de ver cómo está la feria, de cómo está Málaga. ...y la verdad es que eh, ha sido una, un primer, una primera jornada espectacular... ...con mucha afluencia de clientes hosteleros... ...que es para lo que realmente se hace en la feria... ...y está siendo, yo creo que, que el primer balance... ...que podemos hacer de la feria es fantásticamente... Es, ...es muy muy muy muy bueno. ¿Qué producto, podías resaltar? Pues mira, hoy hemos empezado con una mesa de pescado eh, salvaje... Eh, ...no hemos podido traer marisco porque evidentemente los lunes... ...es un día complicado para el pescado, mañana tenemos una mesa montada... ...y luego tenemos, si fijáis aquí, eh, carnes, eh, principalmente bueyes y demás... ...que sí, sí, claro, eh, si veis, ya tenemos la... Eh, eh, ...hay clientes que han venido a seleccionar el producto... ...y ya lo tenemos ya vendido prácticamente toda la vitrina... El restaurante Selvática Torremolino y el restaurante, si queréis por aquí, el restaurante Iñaki también tiene reservada una riñonada de buey, que normalmente conseguimos una o dos riñonadas al mes. Y entonces, bueno, pues sobre todo nuestro principal eh, producto es eh, el producto fresco y, y, y el servicio, ¿no? Como, como sabéis, ¿no? Eh, estamos. El guiño de macro se mueve es porque, bueno, una de nuestra, nuestras canales de venta es la distribución, cada vez, cada vez funciona mejor y por eso queremos hacer ese guiño. Y no, y no quiero olvidarme del aula macro, donde han venido muchísimos clientes, eh, clientes y, y grandes cocineros a dar ponencias francamente espectaculares. Han sido con una afluencia tremenda. Estamos muy, muy, muy, muy contentos con los resultados de este año. Sí. Bueno, vemos ahí una seta que son de temporada, nos acercamos eh, a la seta. Eh, claro que sí. Vamos a acercarnos a la seta. ¡Qué maravilla de setas que tenéis aquí! Claro, eh. mira, hoy ha sido, ha sido curioso porque en la visita de autoridades teníamos una fresa blanca eh, que, que era sorprendente porque da la sensación de como son fresas que no tienen sabor y ha sido el éxito, bueno, alcalde, presidente de diputación, consejero de la Junta se sorprendía con el sabor que tenía la fresa que desconozco exactamente eh, cuál es el medio de cultivo de la fresa pero pero ha sido ha sido el éxito de la frutería este año no junto con bueno pues todas las verduras de temporada que para nosotros es importante es tan fresca que parece que es, eh, si la estamos cogiendo del campo no sí, sí, sí. era era era tinta. era un guiño un poco a, a, a, a eso a un campo a recogida de seta del campo y demás y, y queríamos hacer un guiño al respecto ¿Cómo ¿No crees tú que son los pilares fundamentales para potenciar la hostelería? Mira, eh, Málaga está siendo un referente en hostelería a nivel eh, mundial. La prueba está en todas las estrellas Michelin que hemos conseguido y demás. Entonces, eh, una restauración de calidad, un producto de calidad, kilómetro cero, desarrollo de lo local... ...creo que es fundamental para que, para que la hostelería de Málaga siga creciendo... Y estoy convencido y estoy convencido que, que va a estar en el top de ciudades en, en cuanto a, a nivel gastronómico. Ya lo estamos consiguiendo, pero seguro que en los próximos meses eh, y los próximos años eh, Málaga estará ahí, ahí arriba, junto con San Sebastián eh, eh, y la parte de, de Bilbao y demás. Seguro que estaremos ahí compitiendo con ellos. cree que lo digital es importante también. Porque... Por supuesto, el que no está en redes, el que no está en redes no existe. Y nosotros, ahí tenemos unas soluciones para nuestros clientes, eh, que, que lo que procuramos son páginas web gratuitas, eh, eh, lo que es un pad de reservas, un par de reservas para que los clientes, de alguna manera sabemos que hay eh, empresas que, que, que trabajan con hostelería, pero que los márgenes que trabajan son... Eh, digámoslo así, un poco leoninos, que, que, que, que se llevan un porcentaje muy alto y nosotros lo que pretendemos es que el hostelero pueda tener acceso a ese servicio de una forma más económica. Entonces, eh, para nosotros es muy importante todo el desarrollo digital que está haciendo Macro al respecto. Muchas gracias Enhorabuena. Nosotros. Muchas, muchas, muchas gracias por venir a nuestro stand y por contar con nosotros. Bueno, realmente he visto que hay personas que son un crack en esto, lo digital, estábamos hablando ahora mismo. Sí, y la pues nada, os, prese os presento a nuestro compañero Felipe, que es el responsable del área digital de macro y os podrá contar un poco lo, lo importante que es todo el tema de redes sociales y estar presente en las redes, no solamente para nosotros, sino para nuestro, nuestros clientes. Felipe, Felipe hola, con esto. encantado. Felipe, eh, ...Felipe Larrea y bueno, community manager... No, ...no responsable del área digital... ...ya te hace responsable él... Eh, eh, eh. ...ya me ha hecho responsable, pero bueno... ...nada, yo el community manager... ...me cuéntanos un poquito cómo funciona... ...cómo se da divulgación y cómo hace que la hostelería... ...vaya creciendo a través de los productos de Málaga... ...y así no lo lleva a todos lados, ¿cómo se consigue esto? Bueno, pues nosotros intentamos tener una presencia... ...muy, muy natural y muy cercana al hostelero... ...en, en redes sociales... Queremos dar una imagen cercana y muy atractiva de la empresa, en la que el hostelero se sienta representado por lo que, por lo que hace Macro. Y, y también queremos involucrar al equipo de Macro, eso es súper importante para nosotros. O sea que serían un poco las dos cosas, involucrar al hostelero e involucrar a todo el equipo de Macro, que es un equipo fantástico. Y además siempre lo dan todo en redes. ¿Sabe todo eso que estamos viendo hay un equipo detrás, ¿no? Porque hoy por hoy, ¿cuántos trabajadores en eh, a nivel de España somos 3.500 trabajadores, si nos vamos ya a nivel mundial estamos en torno a, a 100.000 trabajadores. Entonces, eh, la verdad que sí, esto no sería posible, eh, no, lo, no lo gestionan dos ni tres personas, esto lo gestiona un equipo eh, que lleva planificando esta feria durante mucho tiempo, tanto desde el punto de vista digital, redes sociales, como desde el punto de vista montaje. ...del punto de vista de, de montar las aulas macro... ...que para nosotros son fundamental ...porque hacen esa labor de formación tan necesaria en la hostelería... ...y que cada vez los hosteleros agradecen más... ...y entonces al final nosotros somos la cara visible... ...pero sí hay, hay un equipo muy importante detrás de todo esto... ...y sobre todo no me quiero olvidar... Del equipo, de, ...del equipo de Macro Málaga... ...que lleva durante ocho años apostando muy duro por esta feria... ...y esforzándose mucho desde, ...que lleva aquí desde las siete de la mañana trabajando". A ti, siempre decimos cuando hay un plato y se nos va a entrar por el ojo, ese plato como que lo comemos en las redes, en digital, ¿funciona así lo que vemos? Lo que el ojo, lo que... Exacto, sí, nosotros intentamos siempre hacer el contenido más atractivo. Igual nosotros no nos centramos tanto en platos o recetas, pero bueno, siempre queremos que el, el producto macro, que lo tenéis todo por aquí, el producto fresco, que es una maravilla, bueno, la carne, no sé si la habéis visto, pues siempre sacarlo. Bueno, que sea un, un reflejo de la realidad, porque ni siquiera lo tenemos que adornar, es que solo hay que verlo. Sí, es verdad, aquí lo vemos y maravilloso. Enhorabuena por vuestro Gracias trabajo, sois genial, genial, geniales, los los macro los aquí luego. en Málaga. Antonio. Hablamos con Carmen Quiroga, ella es formadora de esta firma, esta marca que estamos viendo, Café Dromedario. Son muchas referencias las que tenéis de todo el mundo entero, como vemos aquí una selección de Costa Rica, Brasil, Kenia, etcétera, etcétera. Explícanos tú cómo se vive en esta empresa. Bueno, tenemos una amplia gama de cafés, tanto blends como de especialidad. Dentro de los cafés de orígenes son más de 30 orígenes distintos que tenemos. Cada día trabajamos en traer nuevos productos para que las personas puedan ser, eh, probar distintos tipos de café de distintas partes del mundo. ¿Cómo es la valoración que se hace a la hora de decir México, Brasil y Son muchas referencias. ¿Cómo se hace esa valoración? Bueno, eh, yo además de ser formadora de Café Dromedario, también estoy trabajando conjuntamente con mi compañera Begoña Baquet, que es Q-Grader, eh, campeona de cata de café de España. Y trabajamos en el laboratorio seleccionando distintos tipos de café que llegan de todas partes del mundo. Y ella eh, principalmente es la que va seleccionando qué cafés pueden ser parte de Café Dromedario y qué no reúne los requisitos fundamentales para ser parte de esta empresa. Pero Si hacemos una cata, sí. mmm, ¿qué, qué, ¿qué debemos de sacar? ¿Qué aromas, sabores? ¿Qué es lo que tenemos que destacar? De, de, de bueno, dentro de una cata lo que se busca es principalmente las notas que encontramos en un café, las notas aromáticas, cuerpo, acidez, dulzor. Cada café tiene una particularidad distinta, por eso tenemos distintos orígenes para poder abarcar un poquito el gusto general del público. Por hoy, por hoy son muchos años los que os avalan, ¿no? Me imagino que os habéis tenido a estar también, ¿no? A la sostenibilidad, a la digitalización, un poquito de todo, todo Eso todo es. Todo y, ¿no? Nuestra empresa está trabajando mucho en, en esa parte. Eh, por ejemplo, estamos adquiriendo coches eh, híbridos, eléctricos, eh, también placas solares en la empresa para que la energía que utilicemos sea de eh, renovable. Y luego tenemos muchos productos ecológicos, tanto azúcar, removedores, vasos y cafés. Y tés, todos ecológicos. Pues enhorabuena, son muchos años los que os habrán. Y seguimos nosotros apostando por ese café tan rico que tenéis. Y gracias, enhorabuena. Sí, tenemos un café que hoy lo tenemos en la degustando aquí en nuestro stand, que ha conseguido una mención especial, un Taste Crystal Taste Award, eh, la artesanía, que ha conseguido este premio gracias a que durante tres años consecutivos ha conseguido una medalla de oro en una cata ciegas internacional. Y enhorabuena, felicidades. Gracias.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 Apunto a eso también. ¿eh? Como siempre sí. está invitado, siempre apoyáis la causa y tenéis que ser de los primeros. en Estar siempre. Nos vemos el miércoles. Le tenemos una cita tuya, vale, para ver esos ah, platos. Gracias. gracias, David. Enhorabuena no, no, por tu trabajo. Muchas gracias. Hablamos con Miriam Morales que ha traído aquí unos productos que son sevillanos con todo el arte de aquí, nuestra Andalucía, la capital de Andalucía, y nos va a hablar de ello. Como tú eres la zafata está representando este producto aquí, ¿no? Sí, así es. Está muy bien, la verdad. Pues... ¿Qué tiene este producto no pues... con de y salmorejo. No, efectivamente. Se llama la tomatería de los palacios, representando a los palacios... ...que es el origen de donde vienen los tomates de la empresa... ...que están son muy conocidos en Sevilla y están buenísimos... ...sí, sí, sí, totalmente, son muy famosos... ...y nosotros estamos ofreciendo un salmorejo fresco... ...que está buenísimo, todo el mundo que lo está probando... ...le está encantando, llevamos muy poquito tiempo... ...un año, año y pico, pero ya nos estamos expandiendo. ...con el copo, por ejemplo, en Málaga... ...que va a ser nuestra distribuidora a partir de este año... ...y en Sevilla que lo estamos distribuyendo también... ...a nivel al por menor y al por mayor... ...como en negocios como Carrefour, al campo ...y así, en Corte Inglés, aquí en Málaga también... ...lo podéis encontrar... ...y así básicamente. Entonces está elaborado con productos frescos... Producto ...de la temporada... ...frescos, en... sí, totalmente... ...buenísimo, os recomiendo que lo probéis... ...porque es que ya te digo, son... ...productos totalmente naturales de la tierra... ...si lo pruebas... Muchos clientes nos están mm, hablando de que le recuerda al salmorejo o el gazpacho que hacía su abuela o su madre. sí, bueno, sí. Sabores de la provincia de Sevilla, Realmente. la capital de Andalucía. Muchas gracias y, y no ya lo probaré Muchas gracias, gracias. Oh, aquí hemos encontrado ya la guinda del pastel. Aquí estamos con estos productos que están incluso pintados por su hija. Qué maravilla lo que estamos descubriendo aquí en H&T 2023. Bueno, vosotros sois los artífices de este producto, ¿no? ¿Cómo Hola, soy Lola. Lola. ¿Y tu apellido cuál es? Lear del ojo. ¿Tu nombre? Raúl Sánchez. Sánchez. ¿y cuéntame cómo nace este producto? ¿Cómo pues, ella, ella te lo, puedo contar? lo <risa> Pues, esto lleva muchísimo trabajo, van pintados. Eh, aparte, van rellenos de praline de almendra. Es una explosión en la boca. ¿Y cuéntame cómo nace este proyecto? ¿Cómo nace, cómo nace? Pues, este proyecto, lo primero que nace es porque tenemos higueras propias. ...hicimos un obrado de bombones de higo... ...y ya queriendo meter más variedad en el mercado... ...pues nos dio por hacer bombones de planinés... ...y los pintamos... ...y los bañamos con chocolate... ...según blanco, negro... ...y con planinés, de almendra. A mí me tenéis que contar... ...ese paso de Semana Santa... ...que está ahí ya puesto en vuestro expositor... ...porque es una maravilla... ...está hecho de chocolate, vuestro en... El chocolate está con chocolate entero... En, ...desde arriba hasta abajo... ...y es porque creo que siempre que él no va con un producto que no lo tenga nadie... ...y como yo es verdad que me meto mucho en Gol, en Historia... ...y no había ningún paso de Semana Santa y digo pues yo me voy a hacer uno... ...y los tenemos los tenemos ya hechos, allí en casa estamos haciendo más... ...y con futuro de ven y vendiendo algunos... ...la pasión de la Semana Santa, El esto es vuestro chocolate, está ahí en Lebrija... De ...me Biblia contaba Sevilla. y no, qué maravilla Lebrija... ...Lebría de, de, de Sevilla, de pues de sí... Sevilla. ¿Cómo se comercializa vuestro producto? ¿Qué hay que hacer para comprarlo? Para es una agencia de transporte que es la que en 12 horas lo tiene lo en casa. ¿Por qué todavía no tenemos no, nada? Porque es verdad que llevamos con un año y medio con el producto. Somos muy nuevos nuevo y a poco a poco. ¿Pero cómo localizamos? Poniendo lágrimas, lágrimas de nebría. De el y del tirón te sale en la calle. Ahí ahí. Y los números de teléfono, todo. de que lo tenéis ahí también, todos los tengo? productos? Ahí, no ahí no no podéis ver en la vitrina todo lo que tenemos. Pues gracias, dale a Pepe 1. Pepe, de la has Qué bueno. Vamos a hablar con Olga, que es como más conocida ella, porque tiene su nombre, pero ella es muy conocida. ¿Cómo? María Amparo. María Amparo. <ríe> García, Méndez. Sí. García Méndez. García Méndez. Y bueno, tenías aquí un producto que eh, nació a través de tus padres y que tiene una historia muy bonita, porque son nueve hermanos, nada más y nada menos, ¿no? Pues sí. sí mi... historia que lo conocen los televisadores? Pues mi padre nace en Barcelona. ...y mi madre nace en Fuente del Arco, Badajoz... ...y en el año 1945, cuando se casan... ...se casa, se instalan en Constantina... ...por aquella época Constantina tenía más de 15.000 habitantes... ...y había una producción anual de 2 millones de litros de anís... ...según el periódico La Acción del 9 de mayo de 1950... ...y la tradición en Constantina de los anises... ...datan desde finales del siglo XVI... ...en aquella época que llega mi padre a Constantina empieza a trabajar para una fábrica de anís... ...que había allí, que era Anís la Gitana... ...pero en el año 1961, cuando ya tenía ocho hijos... ...yo vine después... ...decide independizarse y crear su propia firma... ...y entonces, eh, pensó en el año 1958... ...hizo la película Sara Mondiel ...que la lanzó a la fama con su película La Violetera... ...y siendo mi padre admirador del artista... ...le escribo una carta, le pido autorización... ...y nuestras etiquetas pues representan al artista de la película... ...a Sara Montiel... ...y en, como empieza con una marca nueva... ...decide avalarse con dos marcas de prestigio de Constantina... ...una fue el abuelo... ...que fue el primero en Constantina... ...en empezar a elaborar a nivel comercial la crema de guinda... ...un producto muy típico que se hace de toda la vida... Y el, ...y el anís Padre Benito... ...esta marca se fundó en 1890... ...así que ya tenemos mucha historia... ...que contar y que narrar... Eh, ...se instala en una antigua... ...en la Casa Palacio del Conde de Fuente del Salce... ...porque allí había unas infraestructuras creadas... ...de otra fábrica de anís que hubo anteriormente... ...que era Anís Emperatriz... ...que cerró... ...y ahí se instala... ...y desde 1961 hasta el 95 estamos ahí... ...en el 95, en la calle Álamos... ...en el 95 nos trasladamos a la calle Mentidero... ...número 2 de Constantina... ...que aquel establecimiento eran las antiguas bodegas de vino... ...de Fuente Reina... ...arrancamos los alambiques de cobre que había allí... ...son de cobre... Eh, destilamos con leña de encina... ...tienen esos alambiques más de 150 años... ...y seguimos manteniendo las mismas técnicas de elaboración... ...calderas de cobre, alimentadas con leña de encina... ...rica agua de la sierra, parque natural... La, y, ...y es por ello... Como ...que estamos recogidos... ...como patrimonio inmaterial de Andalucía... Sí, ...por mantener... El y todo, ...pues sí, sí, tenemos... Eh, ...con la Diputación Provincial de Sevilla... ...en catas Ciega... ...en el 2019 y en el 2022... ...tenemos medalla de oro... ...con el anís dulce... ...el año, el año, en el 21... ...me llevé el anís dulce... ...en catas Ciega... ...a nivel internacional, por expertos... ...y tuve un gran oro... Y el año pasado me llevé el semidulce, el seco, el dulce y la crema de guinda, en Cataja Ciega, este concurso Zimbe. A los tres dulces, seco y semidulce de la violetera, le dieron un oro y a la crema de guinda le han dado una plata, que es el licor más... que a mí me encanta desde luego. Pues Enhorabuena. Yo ahora te voy a contar después fuera de cámara una historia que tengo yo con la guinda vuestra, era tú, una Navidad que nos faltaba la uva, ahora te la cuento después de cámara. Bueno, yo te puedo contar una anécdota de una señora que dice, te, estuve en tu fábrica, te compré un tarrito con guinda, me monté en el coche y fui hasta Sevilla, estuve comiéndomela, no sé cuántas he comido, si cuatro, seis, diez, no lo sé, dice cuando llegué a Sevilla no me podía bajar del coche, porque es que la fruta... ...absorbe todo el alcohol cuando se macera... ...absorbe todo el alcohol... ...porque eh, las guindas se echan a macerar... ...para que suelte su jugo... ...y lógicamente tiene que ser un aguardiente fuerte... ...porque si no la guinda se te puede estropear... ...y pasado dos meses... ...ese aguardiente ya se ha impregnado del jugo de la fruta... ...y entonces lo que hacemos, que lo sacamos... ...y elaboramos lo que es la crema de guinda... ...que forma parte de nuestra gastronomía autóctona... ...la crema de guinda enhorabuena, felicidades, muchísimas gracias, gracias este producto.